José Valcárcel, representante de, de la asociación, es una iniciativa internacional, la economía del bien común, un nuevo paradigma que concibe la economía desde un punto de vista de la colaboración, no tanto de la competitividad y, y desde luego que, que es un orgullo tenerlo aquí porque además de que es un conferenciante, a él no le gusta que lo describamos así, pero es cierto, conferenciante de nivel internacional, eh, él es ciertano de su organización ciertanas y de verdad que es un orgullo eh, tenerte aquí, es, un, es muy agradecidos por su predisposición a estar aquí y hablarnos de los municipios del bien común, sí robaría brevedad, yo sé que José dirá, bueno, a los alcaldes no les he dicho lo mismo, pero, pero bueno, ellos son políticos, entonces eh, es casi como que va inherente en el político. Eh, y luego finalizará este Clavero, que, que el esfuerzo ya es todavía mayor, porque está aquí con su pequeño Gonzalo, de tres años, y esto de conciliar los socialistas sabemos muy bien cómo hacerlo y luchamos por ello. Pues nada, eh, José. Adelante. Bueno, gracias Jesús. Primero darte las gracias por invitarme eh, a este acto que, en que nosotros eh, simplemente venimos como, como movimiento a presentar un poco qué es lo que podemos ofrecer para este objetivo que es tan, tan bonito, que es convertir un, un, un municipio, perdón, una ciudad en un municipio de bien común. Eh, eh, estoy escuchando muchas buenas prácticas de los, de los dos alcaldes que han venido, eh, o de, de los dos ayuntamientos y municipios que han venido. Y bueno, esto me agrada. ¿no? Lo que yo vengo aquí... No, ya ha dicho que yo nací en Cieza hace 59 años pero yo soy ciudadano del mundo me fui a los 18 y realmente pues estoy por todo el mundo como consultor de empresas y de organizaciones y me ascribí un poco a este movimiento en el año 2013 conociéndolo y viendo un poquito que es realmente un movimiento que aporta mucho para el bien común no solamente a nivel municipal sino a nivel empresarial y a nivel individual porque el bien común es una palabra que realmente a veces tenemos que saber qué significa. Y lo que yo creo que va a ser importante de mi charla es que veáis que lo que estamos ayudando en distintos municipios, voy a poner algunos ejemplos al final, pero estamos ayudando a municipios a medir todo esto realmente, porque muchas veces un municipio pues empieza a hacer muchas cosas, porque el partido político, yo soy político, no soy partidista, pero soy político, es decir, yo no puedo evitar que soy político porque vivo en sociedad. Y evidentemente a veces lo que ocurre es que los partidos políticos, pues sí, tienen muchas iniciativas, hay que medirlas bien hacia el bien común y esto es lo que aporta esta metodología. Un sistema de medición para que realmente veamos si lo que estamos aportando es bien común o no a la, a la sociedad y a los ciudadanos, porque no deja de ser una gestión que es de los ciudadanos. El municipio es de los ciudadanos, los recursos que tiene son de los ciudadanos y la gestión es fundamental, la gestión de la estancia, al igual que la participación y la democracia perdón, la transparencia y la participación democrática que a veces también, bueno, no digo que se malinterprete pero parece que simplemente haciéndonos eh, pues eh, algunas cosas participativas ya creemos que están muchas veces no estamos tan formados como participar realmente eh, a nivel de decisiones fuertes no y la transparencia es otra cosa que también tenemos que fijarla bien fuerte entonces lo que creo que aporta este movimiento en el que yo conocí en el 2013 que ya lo voy a explicar pues es eso, una herramienta muy interesante a los municipios y sobre todo a los gestores del municipio, que no dejan de ser el ayuntamiento y el partido político que en ese momento esté haciéndolo, eh, para que miramos bien si lo que estamos haciendo es bien común o no. O simplemente son estrategias electoralistas que al final, bueno, pueden servir bien para algunas cosas, pero no sé si es lo que el municipio quiere. Y evidentemente esto es lo que vengo yo a aportar, esta herramienta. Yo lo que quiero presentar brevemente en 15 minutos, porque no me voy a salir el guión, me, me pidieron 15 minutos y en 15 minutos te lo presento. ¿eh? Incluso con un vídeo que he puesto pequeñito que para que veáis un poco de... Entonces los primeros 5 minutos los voy a dedicar 5 minutos. Voy a dedicar a que conozcáis lo que es esto de la economía del bien común, porque es un movimiento alternativo al, a la economía actual, al movimiento actual económico. Todo el mundo cuando habla de economía piensa en dinero. Y efectivamente la economía es dinero. La economía viene de la palabra economía, una palabra griega, que significa administración de los recursos del hogar, de la casa, para el bien de la familia. Esto es lo que significa economía. Realmente la economía es cómo administramos los recursos, no cómo ganamos dinero. Y todo el mundo la en el dinero. En cuanto habla de economía piensa en el dinero. Entonces el dinero no deja de ser un medio. Entonces lo primero que voy a presentar es qué es este movimiento de la economía del bien común creado en el 2012 por Christian Felber y voy a presentar un poquito qué es el movimiento cinco minutos después en otros cinco minutos las herramientas que ponemos a disposición de un municipio de un ayuntamiento, de, de, de, en realidad de una gestión municipal para ayudarle a hacer realmente una economía en el municipio del bien común para ayudarle hay distintas herramientas y no todos los municipios nos llaman por todas pero yo voy a presentar el bloque de herramientas realmente es, es, herramientas objetivas no subjetivas para que realmente pensar como, que un municipio está hacia el bien común y la tercera parte de los últimos cinco minutos los voy a dedicar a dar algunos ejemplos en municipios de España. Hay muchos municipios internacionales, pero yo lo que voy a hacer es simplemente poner algunos municipios de España en lo que ya estamos colaborando con ellos, de distintos partidos, por supuesto, porque una de las bases que, que forma la economía del bien común, como le voy a decir ahora, ¿qué es la economía del bien común? La economía del bien común no es más que un modelo económico abierto promovido por Christian Felbert y un grupo de empresarios austríacos. Él, lo que, él, no es, él no es economista, pero es sociólogo y ahora mismo es profesor de la universidad de la universidad de, de, de, de, de Austria en, en, en Viena de economía. Pero él fomentó un modelo que dice: mira, el, el modelo económico va simplemente con dos, dos parámetros que están destruyendo un poquito a toda la sociedad, que es el parámetro del lucro. Parece que la economía lo que pretende es solamente conseguir dinero y conseguir dinero y en dinero se basa todas las decisiones. Y el otro es el parámetro de la competencia, que también es increíble. La competencia está incluso entre partidos políticos. Por eso me ha alegrado el oír escuchar a, a las tres personas anteriores que bueno, que las cosas no se pueden hacer si no hay una cooperación entre los distintos actores. Es imposible. Por eso a mí me agrada que, que forzosamente tengamos que tener eh, participaciones en las que tengamos que llegar a acuerdos negociados con los demás. No se puede, no se puede eh, gobernar solamente con, con una mayoría absoluta. Hace falta ¿eh? acuerdos y obligatoriamente hace falta cooperar entre los distintos actores. Entonces, este modelo busca una economía sostenible donde la persona y no el dinero sea el centro, porque realmente lo que somos el centro de la economía tiene que ser la persona no el dinero o sea, el dinero no es el foco sino la persona de así ha sido siempre y de así tenemos que volver a regenerar y a recuperar esta parte ¿Eh? y por último el objetivo es el bien común que esto es una palabra que ahora voy a ver que se parece que es subjetiva pero no lo es y no el dinero el dinero no deja de ser un medio depende de cuánto tenga efectivamente hace falta es un recurso pero no es el objetivo entonces, el modelo se basa fundamentalmente en cambiar dos ejes que la economía eh, ha, ha desarrollado últimamente y que desde hace unos 50 años para acá, incluso antes, son dos ejes que están totalmente eh, mal. El primero es el eje del lucro, es decir, parece que el objetivo es el lucro, y la competencia. Estos dos ejes nos están fomentando una sociedad terrible, porque estamos compitiendo con el otro para tener más dinero. Incluso las, las actividades económicas parece que se miden solamente por el balance financiero. Es lo único. ¿Eh? Eh, lo que medimos el bien de un, de un pueblo o de una nación es por el PIB, Producto Interior Bruto. Esto es dinero. A mí el PIB no me dice nada, si la sociedad vive mejor. Realmente yo cuando voy a una, a, una, a una nación y me dice es que estamos creciendo porque el Producto Interior Bruto está creciendo no sé cuánto. Y bueno, esto no me dice que haya más democracia, no me dice que haya más justicia social dentro, que haya más empleo. Podemos estar creciendo con el PIB y eso no significa que realmente la economía interna esté creciendo, ni realmente la persona esté creciendo. Entonces, lo que pretende el modelo es cambiar estos dos ejes por un eje que sea, primero, el bien común. El objetivo es el bien común, del ciudadano, del pueblo. Podemos hacer muchas cosas, pero no sé si eso va hacia el bien común. Y segundo, es la cooperación. Es decir, en vez de la competencia, cooperar. Que está demostrado científicamente que el ser humano, si coopera, llega a más. De hecho, es lo que nos ha hecho ser una especie dentro de la naturaleza, pues sobresalir. Porque el ser humano, por sí solo, individualmente, en una selva se muere. Lo matan. No es fuerte. Somos fuertes porque cooperamos entre los demás. Entonces hay que recuperar esta parte. Esto fundamentalmente es lo que es el modelo. ¿eh? El modelo también es importante porque es un modelo holístico. Holístico significa que junta las cosas que hasta ahora están separadas. Hasta ahora parecía que el tema económico se separa de lo social, se separa de lo medioambiental. Sí, estamos haciendo cosas que están relacionándose, pero el modelo lo que quiere es juntarlo. No puede haber economía si no está dentro de lo social. Es imposible. Es imposible que una empresa realmente o cualquier tema económico se salga de, de, del objetivo social. Y también es imposible que el objetivo social se salga de lo medioambiental. Estamos dentro de la naturaleza, somos parte de ella. O sea, no podemos seguir creciendo y desarrollando, ¿no? tal como lo estamos haciendo, destruyendo la naturaleza, porque si no el futuro va a ser horrible. Somos parte de ella y vivimos de ella. Entonces, por esto es un modelo que es interesante con viabilidad ecológica y desarrollo humano sostenible. También deciros, para terminar estos cinco minutos, que es un modelo que el Comité Económico y Social Europeo ha elegido, eligió en el 2015, tengo las notas, si las queréis las puedo pasar, como un modelo de economía de desarrollo sostenible para la Europa de 2020. Hay muchos modelos parecidos, como puede ser la economía azul, la economía social, eh, la economía circular. Todo esto está muy en boga actualmente, sobre todo la economía circular, pero el Comité Económico Europeo eligió la economía del bien común como un modelo más holístico, que junta todo, junta lo social, lo medioambiental, ¿de acuerdo? y también un poco la parte de reciclaje y lo circular. Eh, y por último, también deciros que es un modelo en el que, eh, estar teniendo en cuenta los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, que como sabéis pues bueno, dentro de poco van a ser totalmente, no solamente recomendados, sino también obligados a cualquier organización y gestión incluso la municipal, es decir que tenemos que guiarnos por estos 17 objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, este es el modelo y se basa fundamentalmente, me diréis ¿en qué se basa para medir lo que es bien común? pues se basa en cuatro valores que no los hemos puesto nosotros, a través de todas las organizaciones con quien trabajamos, municipios, empresas, organizaciones, han decidido que son los cuatro valores fundamentales que hay que medir en cualquier gestión, municipal, empresarial o social. Cuatro valores. El primero es la dignidad humana y no me vais a negar que es un valor fundamental. Todo lo que se haga tiene que estar enfocado con dignidad humana. Las personas eh, no pueden ser consideradas como un recurso. Las personas todas tenemos sentimientos y opiniones con el mismo valor. Este es el principal valor de los derechos humanos y todos coincidiréis que esto hay que medirlo. Lo que hago, ¿tiene dignidad humana o no? El segundo es la solidaridad a la justicia social. Justicia social que es uno de los valores fundamentalmente socialistas. <risa> Vamos, por lo menos desde que yo estudié, el socialismo acuñó este valor, más que lo acuñó, adquirió este valor de la Iglesia Católica en el siglo XIX y realmente es un, es un concepto fundamental, el de solidaridad a justicia social. ¿De acuerdo, Hay que tener un reparto equitativo de la riqueza. Es imposible que unos tengan mucho y otros poco. Este es el segundo valor fundamental. El tercero, por supuesto, la, sociedad, la sostenibilidad medioambiental. Esto no lo vamos a negar. Somos parte de la naturaleza. Y el tercer valor que medimos también es todo lo que hacemos como es de sostenible. Y el cuarto y último, que es fundamental, es la participación democrática y la transparencia. Cuando digo participación democrática no es votar cada cuatro años. Yo reconozco que he estado por muchos lugares en el mundo, que en España aquí tenemos un poco de atraso en la educación democrática. Es decir, tenemos que participar más. No somos muy participativos. Yo estoy ya yendo a charlas y muchas charlas y evidentemente a las personas nos cuesta mucho asistir. No digo por los que están presentes, los que están presentes me encantó. Pero nos cuesta participar. No somos que participar, no estamos educados para esto. Entonces es el cuarto valor que también podemos hacer. Estos son los cuatro valores en los que la EBC más o, o sea, más o menos nos se junta para medir el bien común. Eh, en el mundo estamos desde el 2013, la central está en Austria, pero son 16 países los que actualmente hay. En el 2010, Christian Ferber, que fue el creador del movimiento, escribió este libro y a partir de ahí el movimiento empezó a marchar por la práctica de empresas y de municipios. En España tenemos 20 campos de energía, que es como se llaman los grupos locales de, de actuación. En, España, en Murcia tenemos uno. Yo soy coordinador y aquí tengo algunos representantes que después, queréis, si queréis, hablamos. Y aquí en Murcia estamos desde 2013, que vino Christian Felber, y evidentemente es fundamental. Y la última parte que voy a prestar para el movimiento es dónde actuamos. Principio del movimiento, vamos abajo arriba. Es decir, no queremos que las cosas las impongan los de arriba, que a veces es un problema. Es cierto, vamos a ver cómo podemos hacerlo, cómo podemos también transformar todo el tema social. Y donde empezamos a actuar fundamentalmente fue en empresas. Eh, el, el movimiento empezó a actuar en empresas y organizaciones. Fuimos a empresas a ayudarles a que fueran empresas realmente en que tuvieran un desarrollo económico más sostenible. Hay muchas empresas que están trabajando ya con nosotros, eh, no por la obligación de que tengan que ser eh, de responsabilidad social, como pasa a otras empresas, que están obligadas las de más de 200 empleados a presentar una memoria de responsabilidad social, no, sino porque realmente ellos piensan que la empresa está fundada y formada para un beneficio social, no para un tema de lucro de cuatro capitalistas. Entonces, estamos trabajando mucho en empresas ayudándoles a que, por supuesto, ganen dinero. No se trata de no ganar dinero, el dinero es un recurso, pero que tengan otros objetivos y no que solamente los dinero y a través del dinero tomen decisiones de, de despedir gente, de poner temas, de contaminar, porque evidentemente es un poquito más lucro o más de lucro. Entonces, trabajamos mucho en empresas. Eh, el segundo foco donde trabajamos mucho es en ciudadanos. Eh, a través de la educación, vamos a universidades eh, estamos ya trabajando con colegios, con institutos en la región ya estamos hemos dado charlas en algunos eh, eh, colegios en, en, sobre todo en materias de economía en las personas que ya están en BUP en, en la universidad porque muchas veces la concienciación ecológica y la concienciación de la economía del bien común o del bien común no se da desde pequeños hemos olvidado esta parte por ejemplo, en la educación económica de chicos de, de, de instituto yo voy y le pregunto ¿qué es para usar la economía? sabéis lo que me responden, ¿no? dinero ¿Para qué quieres tú ser un montar una empresa para ganar dinero? Es decir, es lo único que está en la cabeza de las personas ahora mismo, porque la economía es dinero y esto es un, un problema, porque por eso actuamos mucho en ciudadanos. Lo que ha dicho antes el, no me acuerdo qué compañero ha sido, de que hay que educar. Es decir, es imposible que yo tenga todo un programa de, de, de reciclaje en, en, en el municipio y que de verdad el ciudadano no esté educado, no haga nada para educar al ciudadano. Educarlo me refiero que este valor sea internamente. Claro, cuando nos dimos cuenta de estos dos, dijimos, bueno, ¿quién une realmente empresas y ciudadanos? Pues están los municipios, los ayuntamientos. Y ahí empezamos a actuar. Entonces, al final, nos metimos en ayuntamientos y realmente el ayuntamiento es una de las herramientas fundamentalmente de gestión entre las empresas, las organizaciones y los ciudadanos, que al final va a conformar esas cuatro cosas. Es decir, los ciudadanos tienen que participar con el ayuntamiento. El ayuntamiento con las empresas y las empresas con los ciudadanos. Y aquí... Tenemos todas unas herramientas que ahora voy a presentar que es lo que formamos lo que llamamos el municipio del bien común. Es decir, una ciudad se tiene que convertir en un municipio del bien común, fundamentalmente independientemente de lo que haga. Una relación entre las organizaciones y empresas que hay en su municipio, los ciudadanos y la gestión propia e interna del ayuntamiento, que esto no nos olvidemos es muy importante. ¿Eh? También hay que medir la gestión del ayuntamiento. Y esto es lo que es la economía del bien común. Luego, si quieres, pues les explico más. Ha sido muy breve, en cinco minutos, no quiero pasarme más. Porque lo que quiero en los cinco minutos siguientes es explicarles las herramientas. Porque una de las objeciones que tenemos nos dicen, bueno, ¿y cómo hacéis esto? ¿Con qué herramientas vais vosotros a una empresa, a un ciudadano o a un ayuntamiento a trabajar? Bueno, las herramientas fundamentalmente tenemos tres. ¿eh? Tres herramientas con las que estamos trabajando y son herramientas objetivas. La primera es una herramienta que se llama el índice del bien común. Y esto no sustituye al Producto Interior Bruto, pero es medir, aparte del Producto Interior Bruto de un municipio, de una ciudad, perdón, de una de región o de un país, cuál es el índice del bien común. Esto significa si realmente los ciudadanos están felices o no con lo que está haciendo el municipio o con las leyes. Porque hay que preguntar al ciudadano. Y esto es importante también porque cada municipio no tiene el mismo índice del bien común. Yo no puedo comparar el municipio de Vitoria con el municipio de Abarán. Ni el municipio ni siquiera de Murcia con el municipio de Elche. No sé si me explico Porque Los problemas que hay en cada lugar son diferentes. Aunque pueda copiar cosas que están haciendo en otros lados, yo tengo que... Pensar en qué cosas son las que los ciudadanos de Avarán le está interesando y lo, los problemas que tiene Avarán, aunque copie otras cosas de otros ayuntamientos que las estoy viendo como buenas prácticas. Pero ahí está. Esto es el primero. El segundo es interesante porque es la el el segunda herramienta que aquí tienen aquí, que dice el balance financiero. Todas las entidades y organizaciones están obligadas a presentar un balance financiero. Nosotros lo que pedimos es que además de eso se presente un balance del bien común. Ya le voy a poner un ejemplo de los dos, ¿eh? tanto del índice del bien común como del balance. El balance del bien común es exactamente un informe en el que te explica objetivamente cómo está siendo la gestión de ese municipio, de esa empresa o de esa organización. Objetivamente, porque si no, no hay transparencia. Yo puedo hacer un informe de responsabilidad social y decir, mi empresa o mi municipio está haciendo esto, esto y esto, pero no deja de ser un la la la, la la la, perdón, no quiero decir que sea mentira. Pero ¿cómo lo medimos? ¿Cómo está medido? ¿En qué parámetros está medido el bien común? Por eso hemos diseñado a través de empresas y municipios y con toda la participación de todo el mundo un balance, un balance que te mide realmente con número cómo está ese municipio o esa gestión de empresa hacia el bien común. Y lo tercero es una gestión hacia el bien común, porque todo el plan que se derive de un ayuntamiento, de una empresa, un plan estratégico como han eh, anunciado los anteriores alcaldes, efectivamente tendría que ser un plan hacia mejora del bien común, no hacia la idea solo de un partido político o de un programa político. Esto, claro, ahora lo vais a ver porque independiente, el bien común, índice del bien común. Esto es parecido, no sé si habéis oído hablar, al índice de felicidad de un reino que se llama Bután. ¿Habéis oído hablar de eso? No sé. Bueno, en Bután, sí, a veces es gracioso, pero en Bután tienen un índice de, de, de felicidad que es el índice de la felicidad del Y lo que se hacen es preguntar a, a, a todos los ciudadanos de Bután cómo es su felicidad en parámetros concretos, en parámetros de calidad de vida, de tiempo libre, de empleo, de seguridad, de, de sanidad... Es decir, realmente, ¿cómo es el, el índice de ese municipio o de ese estado hacia la felicidad? ¿Qué es lo que está pasando? Esto es interesante porque es un punto en el que ya podemos sacar de aquí cuáles son los puntos en los que mi municipio puede ser más o menos bien común. La segunda es un balance que es el balance del bien común que lo he dicho. Esta herramienta está muy estudiada y aunque aquí pongo un poquito lo que son los parámetros de cómo se mide. Por ejemplo, esto he puesto el índice de bien común de un municipio. En un ayuntamiento, ¿qué hacemos? Pues bueno, medimos realmente estos cinco... ¿Eh? aquí lo tienen estos cinco grupos los proveedores que el ayuntamiento está contratando, la contratación pública que es fundamental como lo está contratando, los financiadores con quién se está financiando ese ayuntamiento, los empleados municipales que no podemos olvidarlos porque a veces un municipio pues efectivamente dice bueno estoy haciendo todo esto a nivel social pero los empleados no los tengo bien tratados no sé si me explico o oh, realmente la selección dentro la estoy haciendo a dedo, entonces estas cosas no es posible, ¿eh? entonces también medimos cómo pueden ser los empleados los ciudadanos y por último y otros municipios y el entorno social y en estos cuatro grupos medimos esos cuatro valores que les he dicho antes es decir, proveedores hay dignidad humana en los proveedores que estoy contratando hay solidaridad y justicia social aquí les pongo un ejemplo tonto pero estoy contratando proveedores locales y proveedores realmente sociales o estoy contratando multinacionales porque son más baratas entonces, los índices de contratación también son interesantes, que vean ese tema. Tenemos estos 20 puntos que, aunque se sea resumido, no se miden tal. Este balance hay que hacerlo y el ayuntamiento propio lo hace. Y de aquí saca una puntuación y saca el tercer punto que es un plan de acción. Un plan de acción para decir, según mi balance, yo tendría que actuar aquí, aquí y aquí, y no donde yo creo, sino donde me está diciendo que mi gestión no está bien. Y donde el pueblo, el municipio, me está diciendo que le gustaría más trabajar. Estas son las tres herramientas que estamos utilizando. ¿Eh? Por último, yo sí decirles que de estas herramientas, en caso de municipios, lo hacemos y el que necesite. No con estas cinco cosas, le llamamos cinco semillas, que un ayuntamiento obtiene. Cinco semillas es en función de cómo va adquiriendo estas cinco cosas. Son las cinco herramientas con las que podemos ayudar. No en todos los municipios estamos ayudando con las cinco, ni con todas, ni en este orden. ¿eh? Yo pongo este orden porque creo que es el lógico. La primera es esta. La primera que ayudamos es a formar realmente asambleas democráticas. Porque a veces esto de la participación democrática pues se queda en cuatro o cinco, o dos o tres asociaciones. Entonces realmente tenemos una herramienta en la que no, vamos a ayudarle a usted el municipio a que realmente haya una asamblea democrática, una asamblea de participación directa formada por distintas asociaciones, asociaciones de vecinales, asociaciones, organizaciones del municipio, en el que realmente sea una real participación democrática. Esa es la primera herramienta. La segunda, ayudamos a hacer el índice del bien común. Porque Como he dicho, en cada ayuntamiento, en cada municipio, lo que hay que pedir o lo que hay que medir no es lo mismo, los problemas no son iguales. Ayudamos a realizar dentro del municipio lo que es el índice del bien común municipal. Si, ¿Cómo está ese municipio a nivel de los ciudadanos en ese índice? Lo tercero, hacemos el balance del bien común municipal, junto con la gestión del ayuntamiento y los empleados del ayuntamiento hacemos este balance. El balance nos da idea de cómo está la gestión municipal y en qué puntos tiene que mejorar. Y por cuarto, hacemos también la promoción dentro de, de la EBC, dentro del municipio, promoción que está promocionada por el ayuntamiento, formación en colegios, en empresas, que las empresas del municipio sean hacia el balance del bien común, etc. Y la última semilla que damos es cuando el municipio realmente colabora con otros municipios de alrededor para formar lo que es una región del bien común. Porque a veces los municipios también tienen mucha competencia entre ellos, sobre todo cuando son distintos partidos políticos. Entonces, ¿cómo estamos colaborando entre realmente los distintos municipios? Esto es lo que, lo que normalmente estamos haciendo. Yo para que realmente veáis, eh, algún, no ejemplo, pero sí lo que es en dos minutos que dura este vídeo, y termino con la segunda parte, He, ...he puesto un vídeo realmente para que se os quede más grabado... ...porque en 10 minutos 15 no podía explicar todo este movimiento... ...entonces este vídeo me parece que me ayuda un poquito a esto. La crisis más grave a la que nos enfrentamos... ...es la situación en la que estamos poniendo a la tierra... ...con la vulneración de derechos de todo tipo... ...en especial los sociales y medioambientales... ...en este contexto surgen diversas iniciativas en busca de opciones más solidarias, como la economía social y solidaria, la economía circular, la economía colaborativa o la economía azul, entre otras. En 2010 surge como sistema alternativo la economía del bien común, un nuevo paradigma con herramientas concretas para medir si la actividad económica de cualquier unidad de la sociedad respeta la dignidad humana, la solidaridad, la justicia social al planeta y sus seres vivos ...y la participación. Economía significa administrar la casa... ...y los municipios... ...son la casa de la ciudadanía... ...por ello, estas instituciones... ...pueden y deben atender el bien común... ...¿cómo? ...aquí es donde aparece la figura del acompañante facilitador... ...de municipios del bien común... ...esta figura ayudará a implementar las semillas de la EBC en la localidad... ...hay cinco semillas que un municipio debe integrar en su funcionamiento... ...para ser considerado del bien común... ...primera... ...participación... Abrir una asamblea para que habitantes y colectivos locales analicen temas que afectan al municipio y propongan soluciones que serán votadas luego por el Pleno Municipal. Segunda, obtener el índice del bien común que mide la evolución del municipio. Para conseguir este indicador global, la Asamblea define qué entiende por bien común en cada temática para medirlas con indicadores específicos, como encuestas públicas. Estos indicadores permiten a la ciudadanía valorar aquellos aspectos en los que su municipio destaca y mejorar en los que considera necesario hacerlo. Cada índice del bien común municipal contribuirá a obtener ...el Índice del Bien Común Autonómico y luego el estatal. Tercera, elaborar el balance del Bien Común a la gestión municipal. Este balance es una herramienta que puntúa la aplicación de valores como la dignidad humana, la solidaridad, la justicia social, la sostenibilidad ecológica y la participación y transparencia a la gestión municipal. Estos indicadores dan como resultado la puntuación, que permite conocer en qué situación estamos en el camino hacia el bien común. Cuarta, promover la economía del bien común en empresas, comercios, centros educativos, asociaciones de vecinos y ONGs. Por medio de conferencias, cursos formativos, ferias, fomento del consumo responsable, ayudas públicas y beneficios impositivos a quienes desarrollen la EBC. Y también por medio de la realización de campañas publicitarias locales y regionales. Quinta, participar en la creación de una región del bien común cooperando para ello con otros municipios y promoviendo la creación de leyes de buen gobierno regional y nacional. Así, un municipio del bien común es fácil de diferenciar de cualquier otro. Mientras que un municipio de la EBC apuesta de manera consensuada y permanente por este modelo, otros solo se limitan a realizar acciones puntuales hacia el bien común. Mientras un municipio del bien común diseña un programa de gobierno según el modelo de la EBC, otros elaboran su programa en función de intereses alejados de las necesidades de la ciudadanía y del bien común. En un municipio de la EBC rige la participación permanente de la ciudadanía y la transparencia de todas las acciones. En otros se entiende la administración como un proceso limitado al partido político que gobierna, que es quien toma las decisiones. En un municipio de la EBC cooperan todos los agentes de la sociedad para conducir a la administración hacia el bien común. En otros, al tratarse solo de la intención del partido que gobierna, la EBC queda reducida a un proyecto sin proyección duradera ni verdadera intención de avance para la ciudadanía, sus derechos ni la mejora de las condiciones de vida y las del planeta. ¿Quieres que te ayudemos a implementar la economía del bien común en tu municipio? Aquí estamos. Bueno, es simplemente un resumen de todo lo que he dicho, más o menos, de cómo podemos ayudar. <risa> Bastante resumido. Yo creo que me ha ¿eh? sí, sí, vale. vale, vale. Y ya para terminar, les voy a poner algunos ejemplos que yo no creo que han venido a hacer aquí. Es cinco minutos más para ver qué ejemplos estamos haciendo en municipios de España. ¿eh? Entonces... Eh, yo aquí, el primer municipio que, que, que tengo que poner es Murudalcoy, es un municipio de la región de Alicante, de la provincia de Alicante, que empezó en el 2012 y fue el primer municipio que realmente empezó con, con la economía común Su alcalde, el que era entonces alcalde, Rafael Timent que ahora es conseller de Economía de la, de la Comunidad Valenciana, pues él empezó y, y hizo bastantes acciones formativas para las empresas de, del municipio, para que las empresas del municipio dieran trabajo local, fueran hechas sostenibles, reformó, o sea, o readmitió todo el tema de las viñas que había porque estaban un poquito tal y hay proyectos preciosos de este municipio que sigue ¿eh? con la economía agrícola común como modelo de gestión del municipio. Este, este fue el primero, lo pongo el primero porque fue el primero. Ahora también tenemos otro pequeñito, Miranda Dazán, que es un municipio de 400 habitantes, decís es qué pequeñito, de Salamanca. Fue el primero que, a través de los ciudadanos y del el, el Consejo Municipal, decidió que se iban a convertir en municipio del Bien Común. Ha sido el primer municipio del Bien Común certificado internacionalmente. Ellos lo que hicieron, a, es un municipio tan pequeñito, han hecho cantidad de, de propuestas de participación, hasta incluso que el alcalde, que ahora es concejal, sigue siendo concejal, pero ya no alcalde, eh, estar por el mundo dando charlas de cómo han hecho en un municipio tan pequeño para hacer tantas cosas eh, de, y, y participar y lograr que el municipio que está a 15 kilómetros de la sea un municipio que la gente ahora quiere volver a vivir y que quiere realmente estar allí. ¿eh? Hay cantidad de propuestas que las tengo aquí, si quieres, pues bueno, tanto de mercados campesinos, ciudades colaborativas, etcétera, que ellos propusieron. Y el tercero es otro municipio pequeñito del País Vasco, Orendáem, que hay muchos que ya están con la GEC, pero pongo este porque yo trabajé ahí con ellos en desarrollar el balance del bien común, en el que su alcalde lo primero que hizo fue preguntar a la ciudadanía si querían realmente este modelo como gestión, de, de, del municipio. La ciudadanía hicieron un tema de, de índice de bien común y fea, realmente ellos ahora se han convertido en el municipio del bien común, incluso certificado y auditado internacionalmente. Este es un municipio también pequeñito que sigue con el balance del bien común como gestión municipal. Todos los años se hace el balance y todos los años saca su plan de acción. Bueno, por último, no por último, pongo, tengo más, pero pongo este porque es grande, porque me diréis, son municipios pequeños. Bueno, tengo municipios de estos tipos. Ahí tenemos Octavina II, que es un distrito del municipio de Barcelona, de 250.000 habitantes. Que este, este distrito, lo que pasó en el, en, hace dos años, es que se propuso, era un distrito que socialmente no estaba tan recuperado dentro de lo que era la ciudad de Barcelona, y lo que se propuso fue hacer todo un plan hasta el 2022 y eligió la economía del común como, el, como la metodología para hacerlo. Entonces ellos hicieron el balance del bien común, a través del balance del bien común toda la, la participación ciudadana del distrito, sacaron realmente todo un plan, aquí he puesto algunas de desarrollo, ¿eh? de lo que es el distrito de aquí al 2020, todo un plan eh, hecho con participación ciudadana y con la metodología de, de la ABC. Bueno, ahí he puesto algunas de las acciones, no lo puedo desglosar todo, pero todo lo que tiene el plan hecho con participación ciudadana. Realmente este, este distrito ahora ya lo hizo hace dos años, ya está eh, se si nota un poco los cambios y está siendo también modelo un poco de lo que ha hecho como cambio de un distrito dentro de una ciudad tan grande como Barcelona. Villena que es una ciudad aquí cerca también de Alicante eh, también está ahora mismo con buenas prácticas que tenía, como todos los eh, alcaldes que han dicho que tienen buenas prácticas lo que al final hizo fue realmente este año está haciendo fomentar ha hecho el balance y fomentar lo que es pues, con la sociocracia, una fuerza de comunidad de bien común en Villena. Cristian Célebre va a estar ahí el 13 de noviembre porque realmente Villena en este último año ha decidido todas las buenas prácticas, unirlas y juntarlas con este modelo de bien común y promover una comunidad de bien común vecinal. Eh, tenemos más ejemplos como la Carolina, pongo ejemplos que utilizó nuestra metodología también para un tema de todo lo que es participación ciudadana. Lo que la Carolina ha hecho muy interesante es hacer esas asambleas que sean realmente asambleas democráticas. No solamente preguntar al pueblo si quiere participar en un presupuesto ciudadano, sino realmente hacer una asamblea que sea una democracia y que realmente participen todas las asociaciones vecinales, grupales, etc. De, de la población. Eh, por último tengo Zaragoza, que esto hace unos años también nos llamó para hacer un proyecto que tiene muy interesante, sobre todo de vivienda, ya que también han hablado de esto, Zaragoza Vivienda, la primera sociedad municipal de hacer bien común, y que era un, un tema que también salió un poquito del tema, de, de, de nuestra metodología de vivienda. Y por último que se han hablado de Vitoria, eh, Vitoria también se hizo el índice de bien común antes de todo el tema verde, esto fue uno de los primeros municipios también que utilizó nuestra metodología para hacer el índice de bien común, eh, Realmente lo que le preguntaba a los ciudadanos con este tema del índice es de ¿qué, qué definen ustedes como una ciudad vivible, sostenible y que ustedes sean felices para el bien común. Tengo algunas más como Sevilla que están colaborando en, en, en fundaciones un poquito y en colaboraciones con nosotros. En Sevilla ha habido el segundo encuentro de municipios del bien común que estamos fomentando y que ahí yo os invito a que vayáis porque son encuentros en los que alcaldes de distintos partidos y aquí hay una foto muy interesante. Son los cuatro partidos fundamentales. Alcaldes diferentes que están trabajando con nosotros y que en este, en este encuentro se unieron para realmente colaborar y hacer un poquito de eh, ejemplos y de colaboración entre distintos partidos aunque sean eh, realmente se dice competencia pero que están colaborando entre ellos ¿eh? entre bueno, muchos más ayuntamientos que están utilizando el balance del bien común como gestión, lo principal que tenemos es esto utilizar el balance del bien común como gestión interna del ayuntamiento este, esto les gusta mucho porque realmente hay veces que hace falta eh, eh, sí, tenemos eh, lo que es transparencia, pero a veces la transparencia es lo que pone en la página web del Ayuntamiento. Realmente no sé si internamente sabemos todos los datos que está. ahí el balance es bien común lo que mide es todo eso. ¿eh? Y nada más. No me he pasado un poquito, me he pasado cinco minutos. No, pero no Aquí en la DC sabéis que nos terrible. tenéis para, para vuestra ayuda y si queréis eh, contactarnos pues ahora os podemos dar la tarjeta, pero también podéis escribir a esos correos. Eh, murcia, economía, bien común, punto es o murciaeconomialbiencomun.es tenemos esas dos direcciones ¿eh? sabemos que el camino es difícil la, el, el, la economía bien común a veces la tachan de utopía sobre todo cuando trabajamos con grandes empresas con grandes corporaciones, con grandes regiones pero vamos poco a poco creo que tenemos muchos ejemplos de que poco a poco vamos y es un camino largo pero creo que las, las evoluciones hay que hacerlas así una revolución no sirve tenemos que hacer una evolución poco a poco entonces sabemos que también es largo, pero sabemos que es el correcto. Y no nos importa que nos llamen utopía, pero la utopía también nos sirve un poquito de, de, de, de punto ¿no? y de orientación, que a veces trabajamos sin valores utópicos y esto es terrible. ¿eh? Así que nada más, muchas gracias y espero.